Vamos a ver cómo podemos calcular autovalores y autovectores de matrices que sean reales. NumPy también puede trabajar con matrices hermíticas, pero lo vamos a hacer por simplicidad en el caso real. Bueno, pues para calcular los autovalores, vamos a entrar en la librería de álgebra lineal y utilizamos la función eig Eich, de eigenvector, que viene del alemán eigenvector, que es autovector. Le pasamos nuestra matriz y nos devuelve dos cosas, una tupla. El primero es un array que contiene los autovalores. Y el segundo son los autovalores escritos en forma de columna. Bueno, pues lo que vamos a hacer es extraer estas dos partes desempaquetando la tupla que tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos los valores y aquí tenemos los vectores. Bueno, y vamos a comprobar, por ejemplo, que el primero de los que tenemos aquí efectivamente es un autovector. Para ello lo vamos a llamar B y vamos a extraerlo. Cogemos todas las filas y cogemos únicamente la primera columna. Nos tiene que dar este de aquí. Lo vemos y lo guardamos, por ejemplo, en B. Aquí tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar A por B. Y nos da un autovector. Vamos a ver que si este vector lo multiplicamos por su autovalor correspondiente, el autovalor correspondiente estaba guardado aquí, si esto lo multiplicamos por b, nos tiene que dar el mismo o muy similar al que tenemos aquí arriba. Y como vemos, hasta la precisión que muestra aquí, pues es exactamente lo mismo. Y lo último que vamos a comprobar pues es una propiedad de los autovalores, que es que la suma de los autovalores tiene que ser igual al valor de la traza, puesto que la traza es independiente del cambio de base. Para ello vamos a calcular la suma de los autovalores. Para ello lo teníamos guardado en la variable val, lo sumamos y nos da 13. Bueno, pues vamos a calcular la traza, que aunque se vea ojo, la tenemos aquí, que es 14, la podemos calcular con la función TRACE, y nos da 14. Y de esta manera podemos comprobar que la traza de la matriz es igual a la suma de todos los autovectores. Y finalmente vamos a ver cómo podemos utilizar otra función cuando solamente nos interesen los autovalores, y no los autovectores. Pues para ello... Entramos en nuestra librería y en vez de coger esa función, cogemos esta. Y aquí, si hacemos esto, lo único que nos va a devolver son los autovalores. Que efectivamente podemos, por ejemplo, sumarlos y ver que nos daba 14, que era la traza. Aquí lo tenemos.